Mira que le propuso Marcelo Tinelli a Lourdes Sánchez para que no se vaya del bailando. Este miércoles, Lourdes Sánchez reveló en Los Ángeles de la mañana que abandonaría el bailando 2018 por motivos personales. Es una decisión que tomé y ya comuniqué a la producción. El chato me dijo que falta poquito, que aguante porque quiere que me quede pero entiende mi postura. El que más me comprendió fue Fede, Ope, explicó la bailarina. Y agregó, quiero aclarar que nada tiene que ver con el equipo. Mi coach, Vane es lo mejor y Diego, lo más. Ellos todavía no lo saben, se están enterando ahora. También había explicado los motivos por los que renunció, me duele la mentira, me pareció raro todo lo de Feudale. Hay mucha agresión también y eso sumó. Todo eso sumado a mis cosas, los ensayos, las necesidades de mi familia, mi hijo. Exploté. No estoy casi con Valentín, su hijo, y me mata eso, amo trabajar, pero no estoy con él en todo el día. Y parece que al presentador del Soma no le gustó la idea de que el animador infantil abandonara el ciclo. Marcelo Tibelli lo dejó en claro al enviarle un mensaje a Ángel de Brito un pedido para su angelita. Yo voy a hablar con ella. La Le pondremos dos niñeras para Valentín. Quiero que se quede. Si querés llevo a Lolo para que se entretenga a Valentín. Falta solo un mes, escribió Tinelli. ¿Y qué respondió Lourdes? Que sí se queda.